¿Quién anda ahí? No eres uno de ellos, ¿cierto? ¡Rápido al montaplato si quieres sobrevivir! Escogiste bien, colega. Hey, tú eres el chico de ese cura de mierda, ¿no? <risas> Su testigo o algo así Tienes que estar exhausto Tómate un respiro, ¿sí, colega? Un par de martini de quinta um, Pegarnos una charla, bla, bla, bla Más pesado de lo que te ves Algo de cardio no te mataría Bueno, vamos, no te vayas a salir del carrito <risas> ¿Sabes? Me gusta el aire de aquí por las noches. No sé si te gustaría salir a caminar. <ríe> Ve a ver, yo no tengo afán. A ver, ¡a correr! <ríe> yo espero. No, muy bien. Eres obstinado y eso me gusta, así que vamos por aquí. <ríe> Igual no estabas usando la lengua para nada A decir verdad es que estaba cansándome de la mis propias estampillas Y hemos llegado Muchas gracias por venir, empezaremos su consulta en un momento Solamente permítame que me arregle y... Hey, caseros... También nos va a dar un chance para hablar. Sabes, me preocupa el tiempo que pasas con el Padre Martín. Yo sé, no espero que te haya confundido con su cháchara bíblica de Santurón. No es por ofenderle al hombre, pero creo, a veces me preocupa que pueda estar un poco... ...loco. Es comprensible, la gente se asusta y cuando lo hace busca a Dios antes que cualquier otra cosa. Pero Dios ya murió con estándares de oro, tenemos fe más concretas ahora. Tienes que robar a Pablo para pagarle a Pedro, no hay otra manera. Asesinato, en su forma más simple, pero ¿qué pasa cuando todo el dinero se va? Bueno, el dinero se vuelve cuestión de fe, y para eso estoy aquí, para hacerte... creer. ¿Estás prestando atención? ¡No te desmayes! ¡Aún tienes mucho por absorber! Eso es, mejor, ¿no? ¿Sabes qué hemos logrado? Hemos hecho del consumidor el medio de producción ¡Esta mierda se va a vender sola!